¿Te gustaría aprender a realizar estas hermosas florcitas tejidas en la técnica más tradicional del crochet irlandés? Mi nombre es Virginia Alejandra Herrera y te invito a que lo realicemos juntas. Para comenzar este proyecto vamos a necesitar una aguja de crochet finita. Los hilos que vamos a utilizar son para el cordón 1 número 10 y para tejer el motivo 1 número 75. Estos motivos que vamos a tejer están publicados en el libro de crochet irlandés de DMC. Son los motivos número 15 y 16. Este libro se encuentra digitalizado en el sitio de Antique Pattern Library. El objetivo de este sitio es conservar y distribuir antiguas publicaciones artesanales bajo dominio público. Debajo de este video, en la caja de información, hay un apartado que dice Mostrar más. Ahí voy a dejar detallado el link del sitio, el link de descarga y el link de la licencia bajo la cual se está realizando este video. También voy a dejar información adicional respecto de los hilos, así que las invito cuando terminen de ver el video a darse una vuelta por ese apartado para complementar lo que les estoy mostrando. Bueno ahora sí a lo nuestro, vamos a comenzar realizando con el cordón un anillo de tres vueltas. Ahora con el hilo que vamos a utilizar para tejer el motivo, vamos a plegar dejando unos 4 centímetros y ahora vamos a superponerlo con los hilos del anillo. Sacamos la hebra por debajo y tejemos una cadena para asegurar el hilo. Ahora vamos a tejer 4 medios puntos y un picot de 4 cadenas. Luego vamos a tejer cuatro medios puntos y así vamos a repetir hasta obtener un total de 5 picots y 20 medios puntos. Thank you. Muy bien, llegamos al final. Tengan en cuenta que siempre terminamos con el picot y se detienen ahí. ¿sí? Vamos a acomodar ahora con mucha paciencia los hilos. Presten mucha atención a esta parte porque es un poco complicada. Eh, es la parte que requiere más atención. Vamos a sacar la aguja dejando una orejita bastante larga cosa que al tirar de los hilos no desarmemos el último punto. Van a ver que a cada extremo de esta vuelta de tejido van a encontrar tres hebras. Esta forma parte del cordón. También fíjense que tenemos la colita y eh, los dos extremos del, del hilo con el que estamos tejiendo. Van a tomar una hebra de estas dos y van a tirar de ella, van a ver que se va a ir deslizando el hilo, si esto no pasa, prueban con la otra. A medida que van haciendo esto van a ir acomodando el tejido y van a ir tirando del extremo o del cordón con el que vamos a continuar para ir cerrando los anillos. Una vez que hayan ajustado bien todos los hilos y que el anillo quede bien cerrado, recién vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Así estaríamos obteniendo la primer pieza. Fíjense que esta pieza es muy muy pequeñita y por eso también la dificultad en filmar claro cada paso. Ahora vamos a cortar las dos colitas que nos quedaron, tanto del hilo que usamos para tejer el motivo, como la del cordón. Vamos a cortar bien al ras, yo para eso siempre uso las tijeritas chiquititas, que son las tijeras corta y lacha. Ahora vamos a continuar tejiendo sobre cordón simple 14 medios puntos. Fíjense que las espigas que forman estos medios puntos queden alineadas y del lado derecho del centro. Luego vamos a cerrar con un punto deslizado picado entre los dos picots. Siempre tejiendo sobre el cordón. Cada vez que terminen un pétalo van a detenerse a acomodar los hilos. Y así van a repetir hasta obtener los cinco pétalos. Esta vuelta debería tejerse tomando solo la hebra trasera de cada espiga, sin embargo al tener la cámara me impide ver bien y al ser tan pequeñito el tejido, voy a tomar las dos hebras. Vamos a comenzar esta última vuelta tejiendo sobre el cordón dos puntos deslizados. Luego tejemos un medio punto y un picot de cuatro cadenas. Luego tejemos tres medios puntos y un picot y repetimos hasta completar los tres picots. Luego tejemos un medio punto y así completamos el primer pétalo. Acomodamos el hilo si es necesario y luego pasamos directamente al tercer punto del siguiente pétalo. En ese tercer punto vamos a picar y tejer un medio punto y luego realizamos el primer picot y continuamos así hasta terminar los pétalos Ahora vamos a pasar a ver las piezas finales, en esta primer pieza la única modificación que hay es el centro, en este caso van a tejer 20 medios puntos sin ningún picot, eh, a pesar de que ustedes eh, ven bien nítido estas flores son muy chiquititas. bueno eso es todo recuerden que estas piezas que estamos trabajando tienen que ver con la propuesta de este año de recuperar un, un tejido antiguo una pieza antigua para comprender la lógica de las redes tradicionales y cómo se tejían los motivos en el crochet irlandés más tradicional para tejer este collar se necesitan aproximadamente unas 60 de estas eh, pequeñas florcitas. Y luego nos estarían quedando algunas piecitas eh, que forman los tallos y los pimpollos. Bueno, eso es todo. No olvides darle me gusta si te ha gustado el video. Te invito a comentar qué te pareció este video, qué tal vas con tu proyecto, si te salió esta florcita, si pudiste hacer eh, la pieza anterior. Eh, estos comentarios los puedes hacer en el blog que voy a estar dejando la dirección también abajo en la caja de información. Te doy las gracias por seguirme en estos videos en las distintas redes sociales y bueno nos estaremos viendo en el próximo.